Poquito, y tiene después amarillo cuatro nariz eh, tiene cuatro hitos eso notamos, son, allá, ¿sí? cuatro pecos cuatro nariz cuatro hitos tiene ¿Sí? ¿Sí? sí, pero por abajo del, <coughs> la de la quijada es amarillo así bien vamos <coughs> es, ese dice con un piquete que le dan al animal picándolo al suelo muere y, ah, pues. eso, sí. allá matamos uno aquí en el salvador allá, allá le no me uno también allá en el plan. Y lo cuando lo vio salió, ¿sí? Como salió la cabeza ahí, lo dejó que al dentro y la daba un y cuando se buscó lo vio, se cabeza a ay güey. se retiró luego, luego, luego y agarró otra parte y empezó a ver y lo está mirando eh? está mirando ese No lo van a matar. No lo van a matar. No lo a ver